Música Música Música Música Música Música Música Música Música de Música Música Música Música Música la Música Música Música Música Música Música Música Música Música Música si Música Música Música Música Música Música Música Música Música Música de tu no me no mi razón, tengo ni más para nosotros En el que a mí no me retraso, la pica bien si lo mezclan con el corte. De nada quieren nada se marchan el paso, pero le dan nada a nos traer para Pa' que patrocinen el espacio Con una nunca se hagan yo se plashe Primero siendo me encargo desde el plazo Viviendo en mi grande nacional el rally No win, la va también, no quieren comer Ni bruma de descomodarse La blogging, no voy a bien, ganando queso en una gourmet Ubicación que comente de detalle Una canga de palo de Germán Si te fío, cuídate, no te vayes Y voy manes que te quiten los mentones Baby, I'm not Empecé desde abajo, solo quiero subir una nadie que me baje, estoy piso para mi No piso para ti Me cansé de sufrir Me siento en VIP El 9 de Karim Porque ando con la Fofi, facturando mate bot Tú quieres lo que tengo, amaneces compartir Pregúntala a tu home, me la porto en Paris Con el mercado, sé lo que por aquí Y tú qué sabes de mí El 1 como te lo Rodeo a en la calle Plaga de patrillo si los llevo en este casa Yeah, subí bajo, todo por llenar el taco Desde crío rodeado de cacos Perdona mamá, más el barrio Dime cuántos ves que hay que apunten en alto Go cozy Cometí otro cozy Nunca por un pussy boy Let's go, hey yeah Oh baby, I'm yeah in, Oh baby, I'm no, in, no. In. Empecé desde abajo, solo quiero subir Nadie que me baje, estoy puesto pa' mí No, puesto ah, pa' ah, ti me cansé de sufrir Me siento en VIP. El 9 de Karim Porque ando con Fofi, facturando en Madrid Tú quieres lo que tengo, man, y se compartir Pregúntale a tu hoe, me la aporto en París Conozco el mercado sé si lo que es por aquí ¿Y tú qué sabes de, de mí? Oh, baby, oh, no